Hola amigos, hoy estamos acá para dar mi opinión y crítica de los Anillos de Poder de Amazon Prime Video. La pregunta de hoy es ¿Los orcos tienen las bolas negras? Lo sabremos más adelante, ¡Bienvenidos al video! Bueno gente, eh, he transmitido, he podido transmitir vídeo eh, video grupal en Twitch y pudimos ver eh, los dos primeros capítulos de Anillos del Poder vimos por la, por la plataforma de stream de eh, Twitch Y gracias a que Twitch se puede permitir eh, que Amazon Prime se pueda ver por ahí Estuvimos reaccionando con personitas y estuvimos viendo el capítulo Los dos primeros capítulos de Anillos de Poder ¿Qué me ha parecido hasta ahora? Es buena, es buena ¿Mejorable? Sí, pero es buena Gráficamente es espectacular amigos Gráficamente es, es que se nota que se han, se han sacado la polla Es la primera serie con, con, con esa calidad eh, Se nota que han gastado mucha moneda han gastado mucha moneda para hacer esta serie, ¿eh? Pero mucha, ¿eh? Lo, lo que es eh, los sonidos espectacular, amigos O sea, escuchar eh, todo lo que es el, la banda sonora de, de la serie es, es que es hermosa, hermosa eh, por donde lo veas espectacular eh, la realización de, de, de esta serie por lo menos los dos primeros capítulos se nota que han puesto mucho mucho empeño en el tema gráfico eh, pero sí eh, también los actores eh, muy bien hasta ahora sé que hay polémica sé que ha habido polémica porque eh, hay muchos actores de color y que decían no que en el libro de Tolkien nunca la veían todos no habían, no habían elfos de color No habían enanos de color eh, Es que Bueno, amigo, pero tampoco es para tanto Si tampoco es que afecta tanto a la trama Tampoco es para tanto No sean tan quisquillosos De puta tan, tan quisquillosos Pero bueno, eh, eso es lo de menos, amigo es Lo de menos Para eh, Creo que es el único de La única personaje Que Está en el Señor de los Anillos y en acá es una jovencita elfa Ah, no tan jovencita, pero Bueno, tiene su recorrido Pero es, más o menos, está empezando a ser una carrera Y a lo cual Va siguiendo la trama ¿Qué le podemos discutir un poquito a la trama de esto? Eh, hay demasiados personajes Hay demasiados personajes Están los enanos, están los elfos Bueno, están los humanos, los orcos Y están los pelosos Que vendría a ser como unos hobbits o sea está está frodo y después está la froda es que básicamente es como un, es como la froda básicamente pero eh, para dos capítulos eh, para desarrollar mejor los personajes ahora es que tuvieron que haber tomado un capítulo y hacerlo de una parte y después de otra parte para conocer otros personajes yo no creo que habría estado bien así no ir tanto de un lado para el otro pero dentro de todo bien hay gente que dice que no se entendió mucho, pero si no entendiste es porque. No eh, pero dentro de todo, dentro de lo que es el. el la, la serie, para mí estuvo bien. Me ha gustado. Es que te puedo decir. Eh, que sé que.. Creo que está basado en.. en el libro de Tolkien, el se llama? el Silmarillion. El Silmarillion creo que eh, está basado en una parte en eso. Y, pero en realidad no es una precuela, precuela en sí, sino que está basado en el universo de Tolkien. Pero no es exactamente una precuela del Señor de los Anillos. O sea. Eh, así que por ese lado no tendría que haber tanto drama. Pero bueno. Eh, por ahora, esto sería la parte básicamente, sin spoiler. Como digo, lo que es gráficamente es hermoso. Eh, la historia la, se, va, se está construyendo de a poquito. Ha empezado lenta, sí. Ha empezado lenta. Es que hay gente que dice: No, porque la casa es mucho mejor. Que le ha partido el culo de los ladrillos. Que el otro tiene mucho más plata. No bueno, es que a vos te gusta ver culos de tus amigo. ¿ves? O sea, deja de comparar, hijo de mil putos. Y. ¿Cómo se llama esto? Eh, es, que, es que parecen la gente. Es que parecen. Eh, pero. Ja, disfruta de las dos cosas, es como cuando empieces a con, no que Marvel es mejor, no que DC sí, es más oscuro Es que oscuro tu culo, hijo Eh, pero, todo esto eh, que no empiecen, que no ¿Saben que disfrutan de las dos es hijo de puta Yo Todavía no he visto la de, seguramente es un brazo, me va a volar la cabeza, la casa del dragón, todavía no lo he visto, no he tenido tiempo Pero ya lo voy a ver, ya lo voy a ver Lo que pasa es que me daba para contenido de, de poder ver eh, eh, esto, eh, los anillos de poder me dio la posibilidad de poder streamearlo, y eso está bueno. Está bueno porque yo no puedo. Pero bueno, ahora vamos yendo un poquito al sector con spoiler, amigos. Un poquito de spoiler, y después cuando lo veas eh, te venís para acá de nuevo, hijo. Enanos, elfos, elfas golfos y golfas. Vamos que estamos listos. Tan bonito para el niño Bueno, ¿qué te puedo decir? Me ha gustado, ¿le puedo criticar algún par de cosas? y sí. a la serie, especialmente, como yo ya lo dije, la parte sin spoiler La parte que se hace muy larga O sea, que hubieron partes que son totalmente innecesarias de las, En especial las charlas con los elfos, que le hicieron muy larga eh, cuando, están, <coughs> cuando están charlando con los elfos, o el elfo, por supuesto, eh, el elfo moreno eh, Hubieron parte como parecían que era parte de relleno Sincero había como que era muy lo hicieron muy largo, algo tan innecesario como decir: el chaval está caliendo con la mina. El chaval está caliendo con la mina y se la quiere trin, trincar, ¿entendés? Y todavía nos ha explicado quién es el padre, de, el padre del, del pibe, capaz que es el mismo el Que no ha dicho nada hasta ahora. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, lo que también puedo decir es que me faltó un poquito más de batalla épica, eh, la primera batalla, que fue muy, muy, muy, muy en el corta. Lo, lo vimos así nomás, vimos nomás. Sosteniendo eso teniendo los cascos se terminó rápido un pequeño corte yo digo bueno se lo van a guardar seguramente todo para final de temporada seguramente Porque como son como son cuatro temporadas ya firmadas y que seguramente se van, a, se van a guardar lo mejor para la segunda y tercera temporada y la cuarta va a ser realmente de la explosión de, de, de pelea y pelea y pelea pero en sí sí me falta un poquito más de acción eh, muy lindo eso sí la parte del, del gusano en, en, en esa vez o sea, hicieron muy larga unas partes de... de, de mucho cuchicheo, mucho hablar y muy pocas cortas las parte de acción, por ejemplo, la del gusano en, en el mar eh, es como que me falta un poquito más de... un poquito más de, de, de pizca ahí eh, me falta un poquito más, habría estado me mucho mejor, una persecución mucho más larga es como que pasó muy rápido, o sea, el bicho aparece y se, se desvaneció como que ah, ya comí, me voy y para pa tu casa y es como que... Eh, eh, eh entonces bueno esa vieron muchas partes por ejemplo la, la parte donde se va en el barco le hicieron la hicieron muy, muy larga amigo esa parte si estuvieron y eh, qué sé yo la parte de los de los, eh, como eran los pelopones no no eran los pelones como es lo eh, bueno esto los los los los Frodo, la la la Froda Vieron partecitas que, bueno, que era necesario para ir conociendo, pero eh, tampoco lo alarguen tanto, eh, tampoco lo alargaron tanto. Pero en sí, la serie está muy buena, está muy bien, eh, a mí me ha gustado, eh, lo he disfrutado, lo he disfrutado, y como ya digo, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo a la, a la peña esta, a, la, a, la, a los críticos que la están detestando, así que te están matando a la serie, eh, porque no miren con la misma vara, hijo, no miren con la misma vara, porque qué pasa, qué pasa. Cuando sacaron la película Civil War, eran tres gatos locos, porque a mí esa película me pareció una mierda, todo el mundo la ama, pero a mí me pareció una mierda la película. Eh, todo el mundo la ama, eh, cuando salió Civil War, todo el mundo dijo, ah, qué buena película, que esto que el otro. Amigos, le faltaron <coughs> Amigos, les faltaron como 70 eh, superhéroes y le faltaban como 70 villanos a esa película, era una mierda la película, la verdad, eso me aburrió bastante. Y hay un montón de gente que yo veo que, yo veo que hace crítica y dice, ah, fue una de las mejores películas, esto que no, otra, fin, mierda película. Pero, eh, ah, el fenómeno de anillos tiene que ser perfecta, tiene que ser igual, tiene que seguir el canon, esto que no, que, que no, amigo, que no, no seas pinche pelote, ¿Entendés? Entonces, no me con amigo Vara, porque igual, o sea, por ejemplo, la película de Superman y Batman y todo, los patada de Superman, y amigo, no es la muerte de Superman, no es como el cómic, que dan cagado por todos lados, donde lo ves, dan cagado en su película. Pero bueno, eh, no se mide con amigo Vara, ¿entendés? no se miren a mí ahora, entonces es que nos ponemos de acuerdo con una cosa, pero con otras cosas no, entonces no, hijo, de, ponete en paz, ponete un poquito en paz, hijo, pero para mí es una buena serie, yo la recomiendo, que la miren, seguramente esto está recién empezando, y tenemos, ya tenemos, no sé, hay un mago, apareció un mago, hay muchas también, hay muchas cosas, por ejemplo, apareció el Ojo de Sauron, apareció muchos guiños, eh, no se sé sabe dónde carajo está Sauron, ha huido, y, eh, y como se llama esto, en eh, Galadriel la está, la, la, la está siguiendo, o sea, está en modo basada, pero hay que ver todavía. Eh, todavía no se han desarrollado muy bien los personajes y hay que darle una oportunidad, amigos, tranquilos, tranquilos. Y cómo se llama esto, eh, ha aparecido un mago, todo el mundo está está especulando si es Gandalf o no, yo no creo. Yo no creo que sea Gandalf, pero eh, hay que dar beneficio a la duda y a ver qué onda, qué pasa. Eso es lo que te deja en la duda. O sea, ¿quién es este mago? ¿Quién es este mago? Así que ahí vamos, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo a poquito, gente. Vamos. Yo lo, yo te digo, eh, la recomiendo. La recomiendo 100%. Mírenla. Eh, no sé si voy a hacer crítica de todos los episodios. Tal vez del final. Pero eh, sí me ha gustado. Eh, me faltaron un poquito más de orcos. Eso sí. Una pelea, un poquito más de orcos. Un poquito más de, de, de, de peleas. Sí. Eh, me gustó mucho el, el sector de los enanos, o sea, de, de, de la ciudad de los enanos, muy bueno, me ha gustado, y quiero más, eh, quiero más, quiero más, eh, siempre los enanos poniendo un, la cuota un poquito de humor, eso está bueno y se agradece mucho, y bueno, vamos a ir seguramente hay personajes como que estamos lanzando personajes, como los clásicos, pero no tan clásicos, entonces seguramente van a ir apareciendo más y más personajes interesantes, que me gustaría que sí, que no vayan tanto de un lado para el otro que se vaya juntando un poquito más porque si no se va a hacer muy largo y la gente no va a entender una chota eso también puede pasar hay gente que no, sale, no sigue el canon o puede que se aburra porque no entiende muy bien el tema de el señor de anillo. entonces si vos querés capturar al nuevo público por ahí le está jodiendo un poco la vida a eso de ir un lado para el otro y está pa, pa, anda para acá, para allá. Pero, como yo digo, lo que llama mucho la atención es la calidad gráfica que tiene, que es un puto espectáculo. Básicamente es una película. La película de una hora. Eh, de dos horas, en dos capítulos, ¿no? Pero básicamente es una película. O sea, tiene una calidad que no se ha visto en otras series que yo te puedo decir tranquilamente. Una calidad espectacular. Por eso y la bata sonora, la fotografía, muy bueno. Yo creo que hay que esperar un poquito más porque hay muchas... Se vienen cositas, eh, Se vienen cositas. Hay falta que aparezca el, el, el la larga de saborón. Así que yo por ahora, eh, mi reseña para mí es bien. No es un 10, no es un 5, es un 7,5. ¿Qué te parece? Toma. Bueno gente, estamos viendo en un próximo video. Y seguramente me falta primar todavía. Y tengo que ver... Eh, la casa... la, la casa del dragón, ¿como Sí, eh, Y... Seguramente vamos a estar reaccionando en vivo en el próximo, el capítulo número 3 eh, Tal vez el sábado El sábado es muy probable eh, Sí, muy probable el sábado o domingo sábado no, domingo, ahí voy a estar avisando en mi Instagram En mis redes sociales Voy a estar avisando... Para cuando aparezca... Como esto eh, Cuando vamos a reaccionar a, a la nueva, al nuevo capítulo de... Eh, Anillos de Poder bueno gente, lo estamos viendo. Muchas gracias por ver el video y con puta un beso a la cola.